Ay, ay, ay, ay, ay. Agua, guachito maricaras, ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está haciendo? ¡Cagá, cagá, cagá! ¡El que, el que, el que! la placa del vehículo, no está matriculado, claro, si es no sí, me baja el vehículo queda inmovilizado. <risa> A ver cuál es la joda par de Catrijijo. Sí. No, a ver, lo a tenido en ¿Qué? internet. ¿Sí? ¿Recuerdas su nombre? Sí, sí, sí, recuérdame el suyo, recuérdame el suyo. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué mal parido? <risa> <risa> su madre es así, mal parido. No, sé, da que no estar pues malo, claro, yo lo que estaba. malo, no, no, no, no, ¿qué te pasa? Es <musi> que